Tú lo sabes, vamos Que culpa mi mierda chopé Te pongas de perro, el peroní Te pongas de perro, el peroní Que culpa mi mierda chopé Que culpa mi mierda chopé Que culpa mi mierda chopé Que culpa mi mierda chopé Que culpa mi mierda chopé A tiro nos tiramos la piscina parece sí. a madera, casa la loca, puro capilla Tenga la escoba del mar, pero no la mando Yo sé que todo lo que me dice es mentira Como que me está asustando por la fama en que Sensibilidad en la papila, ya no tengo ojos, tengo pupila. Tú sos mi hijo, mis pupilos. Esta tan que le patina, es una perra con mercurina. Frente a mi hogar te ella no camina, parece John le Peleando en la rinda con perilla. Yo, yo, yo, yo. Papá mi mirada, si le meto pisa es la verdad. A papá paleta, baby, tú dámela. No fútbolita, pero tócamela. Si tú lo tú lo, tú lo sabes más. Yo, con tifa me la hacemos en la actividad. Están de se pega la Que Que Que Que